Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciemos este día, nuestra jornada. Hoy, sábado 24, celebramos en el Santoral, en la liturgia, una memoria muy querida para todos nosotros, Nuestra Señora de las Mercedes, Nuestra Señora de la Merced. En nuestra tierra pita, con el santuario en Nátaga, muchos, tal vez en algún momento de nuestra vida, hemos ido a ese lugar peregrinando, clamando la Merced de Nuestra Señora. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por lo que haces en nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso, por las bendiciones inmensas que nos das. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 43-45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos, métanse bien esto en la cabeza, el Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntar sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en esta fiesta de la Virgen de las Mercedes, encontramos este pasaje corto, San Lucas, el anuncio de la pasión. Dice Jesús, grábense esto, métanse esto bien en la cabeza. El Hijo del Hombre va a morir, lo van a matar, pero va a resucitar". Y esto nos, sí que nos falta grabarnos bien, entenderlo bien, queridos hermanos, que cristianos sin cruz no se entiende, no se comprende. Pidamos a Dios, a través de la intercesión de María Santísima, que podamos comprender este misterio de fe: la crucifixión, la muerte y la resurrección. Nos consuela en medio de tantas luchas la resurrección, la vida futura. Que al vivir cada día nuestro sacrificio, el cargar con la cruz,